doy gracias a dios por este precioso momento de estar aquí otra vez más en otra audición más en este programa que ha sido una bendición tremenda para muchos hermanos y queremos en este momento darle gracias a dios por la oportunidad que nos da y, y decirle que continuamos orando tenemos que seguir orando hermano tenemos personas que nos escriben que tienen necesidades de oración con nuestra hermana en siria que, que está misionera allá y, y hay un sinnúmero de amenazas de muerte la iglesia sigue siendo perseguida a través del globo terráqueo y nosotros necesitamos orarle al señor para que el señor le dé fortaleza en medio de la prueba para que la fe nunca decaiga y, y en esta noche queremos tocar un tema que es muy controversial porque la inmensa mayoría de los cristianos eh, piensa eh, lo contrario de lo que vamos a, a, a plantear en esta noche pero yo quisiera que usted abriera su corazón abriera su biblia y buscáramos cuál es la realidad de esto el tema que vamos a tocar en esta noche eh, es el siguiente es el israel actual pueblo de dios esta es una pregunta que para muchas personas no hay ningún problema ellos entienden que sí que es el pueblo de dios hay otras personas que entienden que, que los dos pueblos, que Dios tiene dos pueblos y que ambos corren paralelo. Eh, pero vamos a ver, vamos a ver, para nosotros poder organizar cuál es el origen del de Israel actual, tenemos que ir en la historia, a lo, que, a lo que pasó hace 4.000 años atrás. Porque si conocemos la historia, podemos entender cuál fue el propósito de Dios en todo esto. Y es que todos nosotros sabemos, como buenos cristianos, que Dios se le apareció a Abraham en Mesopotamia y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Abraham obedeció al Señor y entró en la tierra prometida de Canaán donde vivió junto con su hijo Isaac y su nieto Jacob que más, tal, más tarde fue rebautizado con el nombre de Israel. Todos conocemos la historia. También sabemos que Israel tuvo 12 descendientes, 12 hijos y que en un momento que hubo mucha hambruna en la tierra de Canaán, Israel desciende con sus doce hijos a Egipto. Eh, y allí comenzaron y se multiplicaron en una nación poderosa. Los egipcios se sentían amenazados amenazados por la poderosa nación de Israel que vivía entre ellos. Eh, de hecho, eran, eran esclavos, todos lo sabemos. Y lo que hicieron fue que trataron de amargar más su, su vida con, con, con una fuerte esclavitud. Y la Biblia nos dice que mientras más ellos eh, le, les imponían carga, más la nación crecía. Después de 430 años en Egipto, fueron sacados de la esclavitud por Moisés. Luego cruzaron el Mar Rojo y se dirigieron a Arabia, donde recibieron la ley de Dios en el monte Sinaí. La generación de israelitas que salieron de Egipto con Moisés no pudo entrar en la tierra prometida debido a su falta de fe en el Señor y fueron forzados a vagar por el desierto durante 40 años hasta que se levantó una nueva generación que confiaba en el Señor y... Y esta generación pudo entrar en la tierra prometida con Josué. Todos recordamos la historia. Durante 400 años, las 12 tribus de Israel fueron gobernadas por los jueces, de acuerdo con la ley de Moisés. Cuando quisieron tener un rey como las naciones paganas que les rodeaban, Dios entonces designa a Saúl para ser su rey, quien reinó sobre ellos por 40 años, seguido por el rey David quien reinó 40 años también, y el hijo de David, Salomón, que reinó por 40 años. Ahora, durante el reinado de Salomón, el reino de Israel estaba en su punto más glorioso. Se construyó el primer templo, eh, se hicieron grandes mejoras, eh, era una eh, prosperidad increíble en, en, en, en, el, en ese tiempo el pueblo de Israel. Pero, debido a que el corazón de Salomón se alejó del Señor, Dios le dijo que 10 de las tribus no serían gobernadas por su hijo. Después de la muerte de Salomón, el reino el reino de Israel se dividió, todos lo sabemos, ¿verdad? Y las 10 tribus del norte fueron gobernadas por una serie de reyes malvados, que no descendieron de David ni de Salomón. Este reino del norte retuvo el nombre de Israel, y eventualmente tuvo a Samaria como su ciudad capital el reino del sur era un, uno más pequeño y se le conoció eh, como Judea no Judá porque salía de la tribu de Judá tuvo a Jerusalén como su capital y, su re y fue reinado por los descendientes de David eh, y esto lo vemos en Segunda de Reyes 16 la gente del reino del sur se hizo conocida como judíos. Después del nombre del reino de Judá, ellos se le conoció como judíos. Pero, ¿qué pasó con este reino? Bueno, bueno, bueno, y tenemos que apuntar que debido a la maldad del reino del norte de Israel, fueron derrocados y, y tomados cautivos por los asirios. Los israelitas que quedaron se mezclaron con las naciones paganas que entraron y ocuparon la tierra. Estas personas se conocerían después como los samaritanos y las diez tribus del norte de Israel nunca volverían a ser una nación. El reino del sur por su parte, que era el reino de Judá, finalmente sería llevado cautivo a Babilonia como castigo por servir a otros dioses y el templo sería destruido. Pero después de 70 años los judíos regresaron a Judá, reconstruyeron el templo de Jerusalén y continuaron siendo gobernados por reyes que descendieron de David. Pero aquí hay que anotar algo. Usted tiene que entender que en Babilonia no salieron, no regresaron, perdón, no regresaron todos los, los judíos, sino que una gran parte se quedó en Babilonia. Y tenemos que entender que estas personas que se quedaron en Babilonia, ellos fueron contaminados con todo el paganismo de Babilonia. Hay que mirar eso, porque esa generación, que 70 años que estuvo ahí, tenemos que recordar que los niños que nacieron luego de eso estuvieron influenciados por todo el paganismo, el esplendor de Babilonia, etcétera, etcétera. Bueno, y el remanente volvió otra vez, y eso lo vemos en Esdras, Nehemías y vemos ahí la, la, el envolvimiento de esa generación que llegó a, a, de nuevo a, a Judá, ¿no? Entonces, en el tiempo de Cristo, la nación de Judá había llegado a conocerse como Judea, ya cuando Cristo está, la nación se conocía como Judea. Pero esta, esta estaba bajo el dominio romano. Jesucristo y sus discípulos predicaron el Evangelio por toda Judea, buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después de tres años y, y medio de ministerio, los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías y convencieron al gobernador romano para que lo crucificara. Pero tres días después, Cristo resucitó de los muertos, se mostró vivo a los discípulos para ascender a la diestra del Padre Celestial. Pero poco antes de que Jesús fuera crucificado, él profetizó que como castigo por rechazarlo, Jerusalén sería quemada y el templo sería destruido. Y los judíos serían llevados cautivos a todas las naciones. Eso lo vemos en Mateo capítulo 24. Esta profecía se cumplió en el año 70. Cuando las fuerzas de Tito invadieron, invadieron eh, a Judea. Cuando el emperador conquistó también a Jerusalén. Y ahí se acabó. Se acabó. El, el, el, el, el, el esquema de sacrificios que tenían los judíos, se, acaba, se, acabó, se acabó todo eso, y entonces los judíos fueron dispersados. Y durante más de 1800 años, los judíos se habían ido por todas las naciones, por todas las naciones eh, gentiles del, del, del tiempo, ¿no? Luego, en el 1948 sucedió algo tremendo, el pueblo, el estado de Israel fue fundado y los judíos una vez más poseyeron la tierra prometida. Muchos cristianos han proclamado que esto es un milagro y una bendición de Dios, que esto fue una promesa que Dios había hecho. Pero realmente fue esto la bendición del Señor o fue un trabajo de la fuerza más oscura que nosotros Conocemos. Voy a tratar en este momento de que usted mire la situación. Ya lo traigo hasta el 1948 y ahora usted tiene que entender la fundación del Estado de Israel. Quiere decir que este pueblo se convirtió en el pueblo de Dios. Vamos a verlo. En primer lugar, y yo quiero que usted analice, vamos a ver esto porque esto es bien importante. A partir de 1970 que los judíos salieron, tenemos que recordar que la religión ya no se basa en la Biblia. La religión judaica de este tiempo no se basa en la Biblia. Desde que el templo fue destruido ya no pueden hacer sacrificios de animales no pueden hacer muchas de las cosas que hacían y realmente pues no es no es una no es la religión que que nosotros quizás conocemos en el, por el Antiguo Testamento lo cierto es que estos judíos cambiaron la naturaleza del judaísmo y, y, y, se, y hay una forma de judaísmo que, que se convirtió o se transformó del judaísmo sacerdotal al judaísmo rabínico dejó de ser la, la antigua religión del antiguo testamento y comenzó a ser la religión de los rabinos y sus tradiciones a lo que ellos llaman la Torah oral o hay personas que Sí, o sea, el nombre también se conoce como el Talmud, que es el libro sagrado de los judíos. El Talmud, para los que no saben, fue, fueron los dichos orales de los rabinos. Se conoce como la sabiduría de los rabinos. El Talmud es una eh, compilación de todas las grandes discusiones que tuvieron lugar desde el siglo II hasta el siglo V. Es una especie de enciclopedia de conocimiento judío. Eh, es verdad, o sea, un montón de personas participaron para escribir el, el, el Talmud. No está escrito por una sola persona, sino que, que tiene varios autores. Son cientos de autores, dicen muchos. Según el judaísmo, la ley oral, o lo que más tarde se le conocería como el Talmud, se le dio a los 70 ancianos, según ellos, verdad que llegaron a la base del monte Sinaí, pero no se les permitió continuar. Usted recuerda que había unas personas que estaban en la parte de abajo, mientras Moisés estaba arriba eh, hablando con Dios. Ellos no se les permitió subir, pues ellos dicen que eran 70 ancianos, que no se les permitió continuar. Los fariseos creían que estos 70 ancianos recibían una revelación mucho más extensa y profunda que Moisés. Pero que esa revelación no se podía anotar, tenía que ser transmitida oralmente. Estas, tra estas tradiciones orales tuvieron una procedencia, o sea, tuvieron una eh, autoridad mayor que la Torah escrita, lo que, lo que conocemos hoy como los libros de Génesis hasta, hasta de Deuteronomio. Eh, eso lo encontramos en, en el mismo Talmud eh, en, el, en el libro de Erubín 21b dice hijo mío ten más cuidado en la observancia de las palabras de los escribas que en las palabras de la Torah entonces eh, imagínense usted o sea, en, en Israel está dividido esto entre los ortodoxos y los no ortodoxos bueno pues eso es lo que lo divide eso es lo que lo divide porque los ortodoxos señalan al Talmud por encima de la, de la Torah porque lo, los no ortodoxos ven al Talmud como como algo digamos creado por el hombre pero eh, pero ellos consideran que el Talmud está inspirado por Dios. Ellos dicen que eh, el Talmud es inspirado por Dios y que tiene una vigencia mayor que la Torá. Eh, en Marcos 7.17, pues Jesús dijo, «Pero en vano me adoran enseñando por doctrina los mandamientos de los hombres». Ahora, tiene que recordar que los fariseos Los fariseos tenían esos 70 escritos O sea, de los 70 Tenían ese, el Talmud de los 70 ancianos Que según ellos estuvieron en el monte Sirai Y ellos le, le daban énfasis a esos escritos De hecho, por eso es que usted ve que la interpretación que ellos le daban a la ley era, era una interpretación que miraba más la letra que el espíritu. Porque claro, estaba basado en lo que esos 70 ancianos alegadamente escribieron. Pero nosotros sabemos que el Talmud es una doctrina de hombres. Y Cristo le dijo que ustedes en vano me adoran enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Eh. los judíos siempre han sabido a lo largo de la historia que si los cristianos supieran lo que, lo que dice el talmud los cristianos se enojarían mucho y, y los judíos y, y, y los judíos eh, quedarían muy mal pero los judíos en el talmud blasfeman al señor jesucristo claro ellos la ignorancia de, de, de conocer el hebreo judaico pues es evidente y entonces los cristianos eh, los lo mencionan como si fuera parte de la inspiración bíblica de hecho déjenme decirle hay un cristiano que hay un evangelista que se llama David, algo, David, whatever. Pues este señor, él cita al Talmud, en uno de los videos lo vi, como si el Talmud fuera inspirado. Y lo cita. Pero vamos a ver qué dice el, el Talmud de Jesús. Vamos a ver qué dice. Entre las cosas que documenta, hay un escritor que se llamó Peter Schaeffer. Este hombre hizo estudios judaicos en la Universidad de Princeton. Y el libro yo lo tengo por ahí en algún sitio. Dice este hombre que... Que... Él llama a Jesucristo. Oigan, para que usted se dé cuenta lo que estas personas dicen. Dice... Que Jesús fue el producto del adulterio, el hijo bastardo de María y un, sol de, y un soldado romano llamado Pantera. Que Jesucristo pasó sus primeros años en Egipto donde aprendió la magia negra, la idolatría y la hechicería. Sabes que Jesús nació de una prostituta. Llama a María Prostituta que ella tuvo relaciones con muchos hombres. El padre era un centurión romano. El Talmud blasfema contra el Señor Jesús llamándolo tonto, eh, toda clase de cosas. Eh, eh, también en el Talmud hay un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, ellos dicen en el Talmud, dicen que si una mujer gentil, es violada por un judío, eso no es nada. Porque los gentiles para ellos son perros. Y ha sido un sinnúmero de cosas. Un sinnúmero de cosas que, que a mí me gustaría que usted buscara lo que es el Talmud y leyera para que usted se dé cuenta lo que estas personas piensan sobre nosotros los gentiles, ¿no? Pues, ellos dicen que qué que bueno que mataron a Jesús, porque de todas maneras era un alborotador, era un adúltero, era un idólatra, y ellos, pues, sí, los judíos lo mataron, ellos lo, lo admiten, pero lo hicieron bien. Eso dicen. Eh... todo esto ¿verdad? para decirle lo siguiente miren es, es, esa es, es, lo que se conoce hoy como la nación de Israel no es una nación de Dios la historia de la, del origen de la, de la nación israelita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 como si fuera parte de la inspiración bíblica. De hecho, déjeme decirle. Hay un cristiano, que hay un evangelista que se llama... David algo, David... Pues este señor, él cita al Talmud, en uno de los videos lo vi, como si el Talmud fuera inspirado. Y lo cita.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 Eso dice. Eh, va, vamos entonces a analizar lo que la Biblia dice. Eh, yo sé que se nos quedan un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, ¿quiénes son los judíos de la actualidad? ¿Qué, qué es el sionismo? ¿De dónde sale? ¿Cómo surgió la nación? ¿Cómo fue que ellos llegaron hasta la tierra de Israel? ¿Fue esto algo de Dios o fue más bien una cuestión de conveniencia política? ¿Qué papel jugó, por ejemplo, los Rothschild? Los Rothschild son las personas que dominan básicamente la moneda del mundo tienen una fortuna que está estimada en unos 5 trillones de dólares o sea, ¿cuál fue la influencia de esta persona? de estas personas, pero yo no quiero seguir indagando sobre la historia, sino vamos a hablar lo que dice la Biblia ¿no? en Efesios 2.14 la Biblia nos dice hablando sobre Cristo porque Él es nuestra paz de que ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia de separación de dos pueblos hizo uno. Entonces, eso rompe el mito de que hay dos pueblos de Dios corriendo paralelo. No, el pueblo de Dios es la iglesia. ¿Ve? Y el Israel de Dios es Jesucristo. En primera de Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois Linaje escogido. Mira cómo dice la Biblia. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Linaje escogido. Real sacerdocio. Pueblo escogido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de la iglesia. De, de ti y de mí. En Juan 3:36 dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mira, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, como los judíos de la actualidad, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la Biblia nos dice que el que rehúsa a Cristo está rehusando a Dios y la ira de Dios está sobre esa persona ¿cómo entonces tú te puedes explicar que los que defienden a Israel como pueblo de Dios entre comillas no pueden ver estos versículos ellos no están viendo que los judíos están rechazando a Jesucristo le están blasfemando contra él y son capaces de ir allí a llevarle dinero, etcétera, etcétera. A tenerlos como eh, hacerles homenaje y todo eso, mientras estas personas se están burlando de ellos. O sea, yo no entiendo eso de verdad. La Biblia dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, vea esto. ¿Cómo es posible? Que ellos puedan llegar a Dios. Si no es a través de Jesucristo. Explíquemelo usted. Pues no se puede. Nadie puede ir al Padre. Si no es por el Hijo. ¿Por qué? Porque el que rehúsa al Hijo. Está en franca rebeldía. Contra Dios Padre. Ahí lo vemos. Hay otro versículo. Que yo quiero que usted vea conmigo. mire Se encuentra en Gálatas. Gálatas. 3, 3, 6 me parece. Vamos a verlo un momentito. 3, 16. Ese pasaje bíblico, Pablo nos, nos, nos va a hablar, nos va a decir quiénes son los israelitas. Los verdaderos israelitas, ¿verdad? Porque vamos a buscarlo. Yo le invito para que usted busque su Biblia también y me acompañe en esta lectura. Gálatas 3, versículo en adelante, oiga como dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Sabed, por lo tanto que los que son de fe son hijos de Abraham, ¿quiénes son los hijos de Abraham? usted y yo, no son los judíos, no lo son,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 que hay que bendecir a Israel porque si no bendecimos a Israel, Dios no nos bendice. Pero yo le pregunto una cosa y voy a decir algo aquí. La nación de Estados Unidos ha sido bendecida por Dios. Desde 1940 empezaron a matar niños con el aborto. Es una de las naciones más corruptas. Moralmente que se pueda ver. Mire, el Israel, Israel, esa es la cuna del homosexualismo. Es la ciudad preferida de los gays. ¿Es eso bendición de Dios? ¿O es maldición? ¿O será que usted quizás está como los, los que los que hablan de prosperidad que dicen que las bendiciones de Dios son nada más que el dinero? Pues la bendición de Dios tiene otra, otras cosas. Vamos a ver lo que dice Génesis 12. Dice, bendeciré a los que te bendijeran y maldeciré a los que, a los que maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y, ya, y se fue Abraham como Jehová le dijo y lo fue con él. El, versi el versículo 2 de ese mismo capítulo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ahora, Pablo... Está interpretando ese texto, ese texto y lo está interpretando acá en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Dice, dice él, Gálatas capítulo 3, versículo 6, dice. Y Abraham creyó, le, le fue contado por justicia y sabe por tanto que los que son de fe esos son hijos de Abraham. Pero dice el versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿para quiénes son las bendiciones? No son para los hijos, los hijos de Dios a través de Jesucristo. No son, no es para los israelitas que están allí. Eso no. Pablo, Pablo, el apóstol Pablo. Parece que estos versículos no lo han leído los que defienden al pueblo de Israel, ¿verdad?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 Abraham fueron hechas las promesas y su simiente, nos dice, y las simientes, no dice, perdón, y las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y tu simiente, ¿quién iba a ser la simiente de Abraham? Señores, Jesucristo, lo cual es Cristo, Cristo es la simiente de Abraham, y nosotros hemos sido injertados por Jesucristo usted lo está viendo wow dice el versículo 18 porque si la herencia es por la ley ya no es por, por la promesa pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa Galatas 3 ahora lo que usted está viendo que la Biblia nos enseña que el verdadero Israel somos tú y yo, somos los gentiles, somos el pueblo de Dios, somos los que hemos creído a Jesucristo como nuestro salvador, nosotros somos los que ya no estamos bajo la ira de Dios, ¿por qué? porque hemos reconocido a Jesucristo como el Señor, hemos depositado nuestra confianza en Él, pero hay una sentencia para, la, para estas personas, dice Apocal Apocalipsis 2.9 Yo conozco tus obras y tu tri tribulación y tu pobreza Pero tú eres rico Y la blasfemia de los que dicen ser judíos Y no lo son Son más que sinagogas de Satanás Por eso es que Cristo le dijo a aquellos fariseos Ustedes de vuestro padre el diablo soy Era evidente Ellos habían tergiversado todo lo que la Biblia quería expresar, lo habían cambiado, Apocalipsis 39 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te he amado, ven, miren, la realidad es, el pueblo de Dios es la iglesia. Esto tiene un origen para allá, para el 1800 y pico. Cuando un abogado corrupto, era corrupto aquel tipo, de apellido Scotchfield. Que hizo una Biblia que se llama la Biblia de Scotchfield. Si usted la tiene puede buscar las notas que están en La parte de abajo de la, de la Biblia Este señor Dijo O creó todo lo que se conoce Como el dispensacionalismo Que algún día vamos a hablar de eso Si ustedes me lo piden hablamos De lo que es el dispensacionalismo Porque el dispensacionalismo no es otra cosa Que la invención de este señor Y entonces ponía a Israel Como lo que se conoce hoy ¿verdad? Que, que muchas personas piensan Que el futuro pueblo de Dios iba a ser el, el reloj de Dios, ¿no? Entonces, él inventó todo este tipo de cosas. Todas fuera de la Biblia, todo lo que la Biblia estaba expresando. Imagínense, una de las cosas que yo le digo, para que usted tenga una idea, es que él decía que, solamente, que, que estamos bajo el periodo de gracia. Y yo le pregunto a usted ¿Usted cree que no había gracia En el Antiguo Testamento? Claro hermano Claro que hubo gracia Y le voy a decir una pequeña cosita nada más Cuando Adán y Eva pecaron Dios pudo haberlos destruido Sin embargo Los vistió Les, les leyó una sentencia sobre ella y Dios, el juez soberano del universo, dijo, el alma que pecare esa morirá. Y entonces desarrolló o estableció un plan ya, que tenía de antemano para la redención del hombre. Así que siempre ha habido gracia. Esa etapa de gracia como plantean. La gente que sigue el dispensacionalismo no es verdad. Pero algún día vamos a hablar de eso. Yo, yo solamente le pido que ame al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios. Mire, es increíble como yo he visto personas que... Cada vez que Israel bombardea al Líbano, bombardea a los palestinos, ellos lo celebran. Y dicen que es que Israel se está defendiendo. Mire, para que usted tenga una idea. En el 1980 o 90 había aproximadamente medio millón de creyentes. Personas como usted y como yo. Que profesan a Jesucristo como su Señor. Los hijos de Abraham estaban ahí. Sin embargo, este Israel los bombardea, los masacra, los mata increíblemente y sin embargo acá la iglesia celebra, muchas personas celebran lo que Israel hace allá en el Medio Oriente Hermano, la iglesia de Jesucristo es una iglesia universal la iglesia de Jesucristo está en todo lugar, en todo sitio Allí donde se profese que Jesucristo es el Señor, allí hay iglesia del Señor. En Irán, en Libia, en Siria, aún en el Israel moderno, allí hay pueblo de Dios. Y ese es el pueblo que nosotros debemos orar, debemos pedirle al Señor que los bendiga, ese es el pueblo que nosotros debemos aceptar. Porque son nuestros hermanos. No es el Israel sionista. No es el Israel asesino. No lo es. Mediten sobre estas cortas palabras. Y yo sé que esta, esta enseñanza tiene muchísimas ramas que tocar. Pero... Si yo puedo sembrar en ustedes nada más que el reto de ustedes buscar un poquito más allá y de hacerse preguntas, pues yo creo que habré logrado mi, mi meta. Así que Dios les bendiga Es todo por esta noche. Espero sus comentarios, sus preguntas, eh, porque gustosamente voy a, a contestarles. Dios les guarde y Dios les bendiga. Con ustedes dejo a mi hermanito Francisco. Gracias a mi hermano por traer este interesante estudio bíblico. Sabemos que será de bendición a muchas vidas. Antes de concluir deseo expresarle que la aplicación SoundCloud solo permite subir hasta tres horas en audio. Por tal razón hemos decidido subir todos los audios al canal de la emisora en YouTube, el cual nos puede conseguir bajo el nombre de BNC Radio Arroyo Puerto Rico. Ahí están todos los estudios bíblicos, incluyendo este que usted acaba de escuchar. De hecho, en nuestra página web tienen el enlace directo a dicho canal. Gracias por su sintonía y Dios les bendiga grandemente.